Amigos, estamos de vuelta con ustedes en De Mañana y está en el centro de la ciudad, está Arismendi la Antigua, con quien vamos a conversar o él va a conversar con nosotros, nos va a explicar qué dice la gente en la calle de cuáles son las expectativas de este año 2020 que se avecina. Así que adelante Arismendi. Bueno,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 ...a la diáspora dominicana que está siempre al pendiente de todo lo acontecer... ...en esta ciudad del Jaya y en parte del país a través de nuestro portal telenor.com.do. En esta ocasión nos encontramos en la calle San Francisco, esquina mella de esta ciudad del Jaya... Eh, ...donde tradicionalmente ya para esta fecha del año se podía observar... ...un gran cúmulo de personas realizando la tradicional compra de su ropa de Nochebuena y artículos de primera necesidad. Sin embargo, señores, en esta ocasión así lucen las calles de San Francisco de Macorís a esta, ya siendo prácticamente eh, casi las 9 de la mañana, y pueden observar cómo se siente la tímida presencia de personas realizando su compra en esta parte céntrica de San Francisco de Macorís, eh, catalogada como la principal. ...alteria comercial... ...otro punto que destacar señores... ...y es que recuerden que se ha anunciado... ...que unos 40 mil efectivos militares... ...estarán patrullando... Eh, ...todas las calles del país... ...en lo que sería la segunda etapa... ...del operativo navideño... ...sin embargo nosotros hemos recorrido... ...las calles de San Francisco de Macorís... ...y también la presencia policial... ...ha sido prácticamente nula... ...no hemos podido constatar ese patrullaje... A esta hora de la mañana, repetimos, a las 9 de la mañana, totalmente nulo la presencia policial de ese operativo que se anunció donde 40.000 efectivos estarán patrullando las calles de todo el territorio nacional. No así está el mercado municipal de San Francisco de Macorís, el cual se encuentra abarrotado de personas, los cuales eh, optaron con nueva vez realizar... La tradicional cena de fin de año. El mercado municipal de San Francisco de Macorís sí se encuentra eh, completamente abarrotado de personas y repetimos, la principal arteria acter, de San Francisco de Macorís comercial, que es esta calle San Francisco, se encuentra eh, totalmente nulo eh, debido a la ausencia de personas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.